recordar un sorbo por los caídos que en el plano ya no están un abrazo a las personas que solas la pasarán mantengan una mirada en alto para demostrar para que nadie los ofenda y los quiera humillar si te miran de caídos se quieren aprovechar las personas que rodean en su mente ha de pasar que como llega la idea para una canción cantar y me pregunto lo mismo no sé qué voy a contestar pero así a la pista, yo no paro de rimar a veces me miran bien y a veces me miran mal mis defectos me consumen, ya los quiero desechar me ha dañado la cabeza el solo sobrepensar. pensar esta rabia que yo siento, ni yo sé cómo expresar ya pasaron esos días no paraba de llorar me pasaba en mi cabeza cosas que dañaban más no tenía ningún consejo para rápido sanar y busque la pieza clave fue la música de rap no pienso en alcoholizarme para apenas desahogar no pienso meterme drogas para rápido olvidar deja que el proceso siga, no lo vayas a planear y tu vida en un segundo vuelve a la normalidad la vida es una montaña y tú eres un alpinista tratando de escalar hasta llegar a la cima si usted se siente mal yo te subo el autoestima. Si quieres el rosal, debes quitar las espinas. Las putas las encuentras paradas en las espinas. Los no los encuentras llorando en una cantina. Yo sigo trabajando para sacarlos de aquí. La vida es escaldosa como al morder una piña. Me siento condenado por mis malas actitudes. Los hombres más valientes terminan. Te demuestran sus virtudes Raperos, principiantes, a los putos se les sube Tengo fotos guardadas hasta el fondo de la nube Recuerdos que tuvimos, primera vez que te tuve Domingo duermo triste, despierto temprano el lunes Y así pasan los días, con mis rolas me entretuve Me siento condenado por mis malas actitudes Los hombres más valientes terminan en ataúdes Hasta el fondo de la nube, recuerdos que tuvimos primera.